Estamos en una sala de cultivo donde podemos ver 90 plantas de cannabis, entre ellas algunas de nuestras mejores síndicas. En esta bandeja vemos un montón de White Widows y en esta de aquí podemos ver nuestra mítica Parpa Afghan Kush y nuestra nueva Parps número 1. A todas ellas les queda una semana de floración. Hasta entonces van a continuar bajo focos de 660 vatios, cultivadas en macetas de 7 litros con un sustrato de tierra y algo de coco. Una de las mejores índicas, con una gran cantidad de resina que la tiñe de blanco los últimos días de floración. Es famosa por sus propiedades relajantes y narcóticas. Esos cogollos de White Widow son el mejor aliado para un descanso profundo y duradero. Si sufres de insomnio o de estrés, no dudes de que esas flores pueden ayudarte. El cultivo de esta paps número 1 es sencillo. Da grandes cálices de color violeta, con altos niveles de THC y un aroma muy frutal. Sus colores púrpura son embriagadores. Purps número 1 enamora el primer olfato. Su efecto, que es potente pero no devastador, sabe a frutos rojos mezclados con frutas del bosque. Una vez conozcas su aroma, sabrás valorarlo sobre todos los demás. Ella es una índica guapa y sorprendente. Sus tricomas encierran propiedades calmantes, ideales para relajarse. El aroma de esta supercampeona de Parthalafian Kjosh es otro de sus fuertes. Esta afgana huele a cóctel tropical como cuando cortamos una piña fresca. Y después te pega esa sensación propia de un día placentero de verano.